En una casa en las montañas de un pueblo mixteco. En un pueblo habían tres hermanos que estaban muy preocupados por algo que mataba a las personas y hacen una búsqueda para terminar con la muerte y que nadie más muera a causa de ella. Ya estoy harto de que mis familiares mueran y no puedo hacer nada para evitarlo. Pues sí, pero ¿qué se puede hacer? Igual, estoy harto de perder a tantos seres queridos. ¿No habrá alguna forma de hacer que esto pare? Podríamos... matar a la muerte, solo que ustedes están muy jóvenes, y no quiero perderlos ustedes también, ya no más. Tú solo no puedes, si vas tú, vamos todos nosotros. Sí, hermano, tú no puedes solo contra ella, mi mamá pudo. Si no me murió de amor, hijo, menos de muerte, ¿sí o no? Si mueres, todo va a ser en vano, además, solo yo sé quién tiene la respuesta y dónde se encuentra. Bueno, vámonos. Los hermanos se fueron en busca de la persona que sabía dónde estaba la muerte. Emprendieron un gran y largo camino. Esto es inútil, llevamos dos días caminando sin parar, y no hemos visto a nada ni a nadie. Ya casi llegamos, no falta poco para ver al señor viejo. Los hermanos se encontraban en la punta más alta de la colina, y poco a poco la niebla se hacía más espesa y se toparon con una cabaña vieja. Voy a tocar la puerta. A los pocos segundos abre la puerta sin que nadie la tocara y al fondo se alcanza a percibir un señor de barbas largas y me sobre su silla Disculpe, usted sabrá dónde podríamos encontrar a la persona que estuvimos buscando la cual es que... La muerte, queremos saber dónde está ¡Claro! ¡Claro que sí! Soy el único que puede comunicarse con ella Se encuentra en un árbol gigante Sigan el camino, y no tardarán en encontrarla. Gracias, Así es, es, una es una gran, gran información. información. ¡Grandioso! Vamos hermanos, hay una muerte que matar. Los hermanos siguieron el camino, hasta ver el árbol gigante. Muerte. No matarás a nadie más, porque venimos a casarte. Esperen, ahí abajo del árbol, hay algo brillando. Tal vez es ella, no hagan ruido. Acercándose lentamente, los hermanos tiraron sus armas al darse cuenta, de lo que brillaba no era la muerte. Siendo muchísimo oro Aquí no hay nadie, solo oro Hay que llevárnoslo, de seguro es el tesoro de la muerte Si nos lo llevamos, podremos hacer que venga por él Y podremos matarla Pasaron muchas horas y nadie apareció Creo que es una buena idea Mientras esperaremos Y al rato iremos en busca y a canjear todo este oro el hermano menor, al percatarse de que le sobra un poco de comida, éste la envenena y se la da a sus hermanos culposamente. Tomen hermanos, coman y beban esto, que nos ha sobrado. Gracias hermano. Al poco rato que los hermanos terminan la comida, el hermano menor había planeado matar a sus hermanos para poder quedarse con el oro. De esta manera, matarle al hermano no medio. Se percata que se siente un poco mareado y con mucha náusea. El hermano mayor se aproxima al menor. ¿Qué me has hecho? Te he envenenado, hermano mío. En un rato morirás, pero agradeceme que no caerás con dolor. ¡Es un desgraciado! Y con los últimos esfuerzos del hermano mayor antes de morir, encierra su espada sobre el pecho de su hermano menor inesperadamente. De forma que el hermano se desangra y muere. En su último aliento, recordaron que ellos habían hablado con la mismísima muerte. Conforme cerraban los ojos lentamente, se las aparecía el Señor. Él los había mandado a donde tanto habían deseado, a la muerte.